Eh, buenos días a todas y todos. Gracias por mantener la, el nivel de participantes porque veo que hemos descendido muy, muy poquito, que son las dos ausencias que hemos tenido, pero bueno, eh, gracias por, por seguir con nosotras. Bueno, eh, yo me toca pasar a la, a la, al último panel de sostenibilidad de las entidades del tercer sector de acción social y para ello contamos con Juan Antonio Segura, que, que es director general de la Fundación CEPAIN y miembro de la comisión permanente de la, EAP, de la EAP en España y que ha trabajado, porque las entidades vamos a mostrarnos en este, vamos a mostraros en este panel qué es lo que hemos ido haciendo las entidades del tercer sector respecto a eh, estas preocupaciones, estas incertidumbres que bueno, hemos tenido a lo largo de, de todo este tiempo. Juan Antonio lidera uno de los grupos que en estos momentos eh, tenemos en marcha eh, en la plataforma del tercer sector ...sobre sostenibilidad y, y, y financiación del tercer sector. Deciros que este grupo ahora viene liderado por, por la plataforma del tercer sector... ...pero que ya llevamos bastantes años eh, trabajando sobre, sobre, este tema, sobre este tema. En concreto, pues desde el Consejo Estatal de las ONGs ya se inició. Después, eh, el grupo de la EAPN también retomó este trabajo... ...y hemos ido haciendo eh, diferentes cosas en diferentes espacios hasta que hemos unificado todo ese trabajo en la plataforma del tercer sector. Juan Antonio nos va a, nos va a contar un poco cuál es ese, ese, ese análisis que hacemos desde, desde el tercer sector. Sin más, le doy la, la palabra a Juan Antonio. Eh, muchas gracias, Gemma. No sé si, eh, Marcelo, Marcelo, es posible compartir eh, una presentación que te remití. Correcto. Perfecto. Sostenibilidad. Sí, eh, como, decía, como decía Gema, eh, la, la preocupación en el sector por la sostenibilidad de las organizaciones que configuramos este tercer sector de acción social en, en España ha sido una constante a lo largo de estos, de estos últimos años. Eh, fruto de ello es que en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social como Consejo Asesor de las Políticas Sociales del, del Estado Español, eh, tenemos constituido un grupo que aborda directamente todos los factores que afectan a la financiación y a, la, a todo lo que afecta a la financiación, a la fiscalidad y al marco legislativo que da soporte a esas mejoras en la financiación. Un grupo que está constituido, como digo, en el Consejo, en el Consejo Estatal. Por otro lado, siempre las estructuras del sector sectores hemos estado preocupados, eh, preocupadas por eh, abordar estos factores de sostenibilidad y eh, fruto de, de, de, de esa preocupación eh, se constituyó efectivamente dentro de la, de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social un grupo específico de trabajo que abordaba por un lado eh, todo lo que eran los factores de sostenibilidad eh, económica de las políticas sociales que desarrollamos las entidades, las entidades del tercer sector en colaboración con las administraciones públicas a la vez que también eh, marcábamos una preocupación y un trabajo sobre cómo íbamos a abordar la sostenibilidad eh, financiera de la propia actividad, de la propia eh, plataforma, de la propia red de lucha contra la pobreza y la, y la exclusión social. En este, en este grupo recogimos todo lo que eh, históricamente se había avanzado en esta materia eh, y lo pusimos en valor eh, reconfigurando el, el, el objetivo del grupo y emitiendo desde ahí unos resultados, unos trabajos concretos que eh, están en vuestro poder y, si no están en vuestro poder, tenéis acceso a ellos, a los informes sobre financiación que hemos hecho desde ese grupo de, de APN. Posteriormente, la POAS, la Plataforma de ONGs eh, de Acción Social, eh, crea un grupo también de sostenibilidad del, del tercer sector, de los factores de sostenibilidad, intentando centrarse no solamente en los factores económicos y financieros, sino en otras... Otro, otra tipología de factores temas de, de carácter técnico estratégico social legislativo etcétera ese grupo eh, vimos que había coincidencia en objetivos en, también incluso en la composición determinadas organizaciones compartíamos los dos grupos y eh, decidimos unirlos como un grupo conjunto de la poas y de apn empezamos a trabajar en, en todas estas en todas estas temáticas eh, el siguiente paso que se ha dado, y lo comentaba Gema, ha sido trasladar ese grupo a la estructura mayor, a la hermana mayor, en este caso a la PTS, a la plataforma del tercer sector. De manera que todo lo que, ha sido la, todo lo que es el grupo en este momento de sostenibilidad del tercer sector está bajo el paraguas, bajo la responsabilidad de la plataforma del, del tercer sector. Y nos hemos integrado, todas los, eh, las entidades que participábamos en esos grupos, tanto de las POAS como de APN, en el grupo recientemente constituido en la, en la PTS. El grupo que se subdivide, en, a su vez, en tres, en tres grandes grupos y una temática transversal. El primer grupo, que es el que coordino yo en este momento, dentro de la, primero en la Comisión de Sostenibilidad, la, la lidera Leopoldo, de Cruz Roja, una de las vicepresidencias de la PTS, la vicepresidencia económica, y se ha creado un comisionado de sostenibilidad. Ese comisionado de sostenibilidad lo ejerce... Eh, Julia Fernández Quintanilla, de Accent, también de APN y de la POAS, que asume esa, esa, ese comisionado de sostenibilidad que le da acceso, además, directo a la comisión permanente con voz pero sin voto de la, de la PTS. Y como digo, después tenemos tres subgrupos, uno que es el que coordino yo, que es donde estamos trabajando sobre los instrumentos, el análisis de, de los instrumentos de financiación de las políticas sociales que desarrollamos, las entidades sociales en colaboración con las distintas Administraciones públicas, tanto estatal, autonómica eh, como local, y también eh, todas nuestras propuestas vinculadas en materia de eh, fiscalidad. Eh, por otro lado, tenemos un segundo subgrupo que lo que está abordando pues, son todas estas dificultades, ya se han hablado algunas a lo largo de esta mañana, todas las dificultades que estamos teniendo y que afectan a la sostenibilidad en los mecanismos, en los instrumentos de justificación de las líneas de financiación que estamos teniendo para el desarrollo ...de las políticas sociales. Eh, estudio de las bases reguladoras, de los manuales de justificación, etcétera, etcétera, eh, que se está llevando desde ese segundo, segundo subgrupo. Segundo subgrupo que coordina José Manuel Polentinos de COCDE. Eh, hay un tercer grupo que lo que aborda es la necesidad de ofertar desde la estructura de la PTS igual que teníamos el objetivo en el ámbito de APN o en el ámbito de las POAS, necesitamos, y estamos absolutamente convencidos, y este es un espacio, de crear eh, tiempos, espacios, recursos, instrumentos que permitan la formación, la información y la formación de las entidades sociales en materia de sostenibilidad. Necesitamos, evidentemente, crear esos espacios de reflexión, esos espacios formativos, como es este, y hemos dedicado, por tanto, un grupo a definir Toda la estrategia y toda la estrategia de formación, de acompañamiento, de asesoramiento a las entidades del tercer sector, desde la PTS, en materia de sostenibilidad. Ese sería el tercer grupo. Y el cuarto, el elemento transversal que configuran los tres grupos, aborda precisamente lo que es la sostenibilidad de las propias estructuras del, del tercer sector. Cómo garantizamos la sostenibilidad de la PTS, como de la EAPN España, como de las redes territoriales de APN somos una de las entidades que tiene una grandeza y un valor que alimenta, evidentemente, también la sostenibilidad, que es la capacidad de la doble mirada. Por un lado, la mirada territorial, con las EAPN territoriales, y por otro lado, la mirada estatal, con la estructura estatal de APN y las entidades estatales que conformamos esa red estatal, pero que a la vez estamos también muy presentes y muy activos en cada una de las redes territoriales de, de APN. Pero también tenemos que velar, por tanto, por garantizar la sostenibilidad económica y financiera de estas plataformas. Y ese elemento lo hemos configurado como una visión transversal a los distintos grupos. Así tenemos en este momento articulado un elemento que nos parece esencial, la sostenibilidad de un tercer eh, sector de acción social que en este momento, con el, la pandemia del COVID-19, eh, se ha demostrado ser un sector esencial, para el desarrollo de las políticas sociales, para el desarrollo de servicios esenciales de carácter sociosanitario, pero también hemos observado que no tenemos, el reconocimiento, no tenemos el reconocimiento en el conjunto de la sociedad ni tampoco en el conjunto de los actores políticos. Ha costado largas semanas escuchar por primera vez en el discurso de, del presidente o de determinados eh, eh, ministros o ministras el reconocimiento a este tercer sector de acción social por la labor esencial que estamos haciendo en la atención a las personas más vulnerables durante la pandemia. Lo cual nos habla de que no tenemos un suficiente reconocimiento, una suficiente credibilidad y evidentemente si queremos hablar de sostenibilidad tendremos que trabajar también este, estos, estos factores, estos elementos. Cuando hablamos de sostenibilidad lo primero que tenemos que hacer es aproximarnos al concepto. En demasiadas ocasiones entendemos la sostenibilidad como exclusivamente financiera y económica y nos estamos equivocando la sostenibilidad económica y financiera, que es esencial para el funcionamiento de nuestras entidades, eh, va a venir soportada o va a venir garantizada si también trabajamos y si ponemos la mirada en otra serie de elementos que configuran también esa sostenibilidad. Y estoy hablando, evidentemente, de ese reconocimiento, de esa credibilidad, factores de posicionamiento, factores sociales, factores eh, tecnológicos, factores estratégicos, factores metodológicos, eh, factores de gestión de los recursos humanos... ...o factores de marco legislativo o de marco de interlocución y de relación con las eh, administraciones públicas. Por lo tanto, no, cuando hablamos de sostenibilidad, quitémonos de la cabeza exclusivamente esa visión economicista o financiera. Que es esencial, pero precisamente la mejora en las condiciones de financiación económica de las entidades del tercer sector... ...probablemente venga si mejoramos nuestro posicionamiento, nuestra credibilidad, nuestro reconocimiento y si incidimos en otra serie de factores, como digo, que no son solo económicos y financieros. Por lo tanto, es un concepto de sostenibilidad mucho más amplio, en el que tenemos que situarnos, y no exclusivamente financiero o económico. Viene un poco dibujado, no voy a, eh, la presentación la he pasado para que la tengáis a vuestra disposición, es, evidentemente el tiempo, es una presentación que da para un taller eh, de una jornada intensa de trabajo, lo hemos hecho en, otros, en otras redes territoriales. Eh, vamos a intentar centrarnos en algunos elementos que me parecen básicos. Y la presentación la tenéis a vuestra disposición para poder eh, verla en profundidad o utilizarla. Me voy a centrar exclusivamente en algunas, en algunas diapositivas. El, lo primero que tenemos que hacer es eh, empezar, si hablamos de sostenibilidad, por poner en valor lo que somos. Y, y escucho poco este, esta puesta en valor. Yo me gustaría, cuando hablo, cuando escucho a... A Juan Antonio Pedreño, el presidente de la economía social en este país, de CEPES, que también lo es de la economía, europea, de la economía social en Europa, o lo es eh, en el ámbito también del cooperativismo, eh, eh, cada discurso suyo lo inicia dimensionando la economía social. Lo que supone la economía social en términos de generación de empleo y en términos de desarrollo, en términos de crecimiento. Sin embargo, nosotros tenemos un cierto miedo escénico a hablar de estos datos cuando nos presentamos y hablamos más del voluntariado que de la generación de empleo. Somos un actor fundamental, esencial, como se ha acreditado en este momento en la estructura económica y en la estructura sociosanitaria de atención a las personas más vulnerables y tenemos que poner en valor nuestra capacidad y la capacidad presente y futura de generación de empleo va a estar vinculada a la atención a las personas, fundamentalmente. Y ahí jugamos un papel fundamental en la capacidad de generar empleo. Eh, esos datos los tenemos que poner encima de la mesa cada vez que cualquier entidad del tercer sector cualquier estructura del tercer sector vamos a una intervención pública tenemos que, las primeras palabras dimensionar el sector y dimensionar la importancia que tiene este tercer sector eh, tenemos que tener estudios en cada red territorial de EAPN que nos dimensione qué significa EAPN en esa comunidad autónoma cuántas entidades configuran la EAPN en la, en la comunidad valenciana ¿Cuántos empleos estamos generando? ¿Cuál es el presupuesto que movilizamos? ¿Cuáles son las tipologías de servicios que estamos movilizando? Esto ya va a estar construyendo un mensaje que nos va a afectar positivamente la sostenibilidad de este tercer sector, en la sostenibilidad de las organizaciones, porque vamos a empezar a buscar y a construir ese necesario reconocimiento, esa necesaria credibilidad que tenemos que tener como entidades sociales. Es que eh, los datos que, que nos han aparecido en los últimos estudios son eh, importantísimos y muy significativos, y los escucho pocos. Estudios que ha hecho precisamente Fresno. En el año 2013, eh, 644.000 empleos. Cuidado porque en el, año, en el último estudio de POAS, que también ha hecho Fresno, el, el empleo se reduce en el sector a 527.000 empleos. Eh, cuidado porque se está produciendo una reducción del empleo en las organizaciones sociales... Y cuidado porque este, esta situación de crisis sanitaria, que va a ser también una crisis social y económica, va a tener una incidencia sobre la generación de empleo también negativa por los ERTES en el tercer sector, que tendremos que analizar y hacer un seguimiento importante. Pero en cualquier caso estamos situados en torno a un 1,5% del PIB, y hay que decirlo. Y si nos sumáramos como alianza, de esa alianza que habla eh, eh, José Manuel y que yo comparto permanentemente y totalmente, con la economía social, que es un aliado natural. Estaríamos hablando de un tercer sector que eh, eh, significaría en torno al 10% del PIB. Eh, por tanto, estamos hablando de un sector esencial en el ámbito de la eh, estructura económica de, de, nuestro, de nuestro país. Después se aportan algunos datos sobre eh, la presencia estatal, internacional, autonómica o local de este tercer sector, que como vemos, eh, básicamente y fundamentalmente es un sector... ...ubicado más en el ámbito local, en el ámbito autonómico. Eh, si me voy a la siguiente diapositiva, si nos situamos en, en esta apuesta... Por, por, por, ...por la sostenibilidad del tercer sector en el conjunto del Estado... ...evidentemente se hace necesario poner la mirada en, en, en, tres, en tres elementos... ...que nos parecen, parecen fundamentales. Eh, el primer, la primera cuestión es el necesario... ...desarrollo de las leyes del tercer sector. Tenemos que hacer mayor incidencia, tenemos una ley del tercer sector del 2015, no está desarrollada, eh, no, no, no ha sido desarrollada, no tenemos un reglamento que desarrolle esa ley del 2015 y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en las redes autonómicas en conseguir que en cada una de las comunidades autónomas contemos con una ley del tercer sector que permita esa regulación, que permita ese reconocimiento que permita esa puesta en valor y que permita dotarnos de instrumentos de diálogo y de instrumentos de financiación sostenibles de cara al futuro. Por lo tanto, una, una línea de trabajo para garantizar la sostenibilidad esencial sería eh, la defensa de las leyes del tercer sector, su desarrollo y la aprobación en aquellas comunidades autónomas donde en este momento no, no lo están, no están aprobadas. Segundo elemento sería eh, eh, reforzar el llamado diálogo civil. Ese llamado diálogo civil... Eh, está por estructurar, está por avanzar en ese diálogo civil y es un elemento fundamental de la sostenibilidad del sector. Nosotros hablamos con las administraciones públicas, dialogamos con las administraciones públicas, pero no negociamos y no somos un interlocutor reconocido. Los interlocutores reconocidos son los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Y el tercer sector no ha ganado ese espacio. Por supuesto, no el, de la, el del diálogo social, que no lo hemos ganado, obviamente pero tampoco el del diálogo civil. Los, las mesas del diálogo civil no pueden ser mesas camillas de conversación con un ministerio o con una consejería en una comunidad autónoma. Tienen que ser con el gobierno de España, en el ámbito estatal, y con el conjunto del gobierno en cada una de las comunidades autónomas, y no exclusivamente con una eh, consejería, aquella que lleva los asuntos sociales, que lleva la gestión de los servicios eh, sociales. Por lo tanto, otro de los elementos centrales para trabajar la sostenibilidad es que ganemos el espacio del diálogo civil, pero un diálogo civil regulado, estructurado, legislado, con funciones y competencias claras, no exclusivamente declarativo e intencional. Como digo, se negocia con los agentes sociales y se habla con las entidades sociales. Y cuando llega el momento de cerrar acuerdos, los acuerdos se cierran con los agentes sociales y no con las entidades del tercer sector. Por lo tanto, ahí nos queda un trabajo fundamental que hacer en el ámbito de la sostenibilidad. El tercer elemento, evidentemente, es avanzar en la nueva gobernanza multinivel de las de políticas sociales, de las políticas públicas. Eh, no podemos ni por un día más seguir manteniendo ese, eh, esa posición, ese error del sector exclusivamente participando en la implementación de las políticas sociales. Tenemos que trabajar también en su diseño, en su planificación, por supuesto en la implementación y también en el seguimiento y en la evaluación. Eh, y además lo tenemos que hacer en alianza con otros actores. Por eso esa nueva gobernanza multinivel que nos permita un marco de coordinación entre las distintas administraciones públicas y de estas con las entidades sociales y otros actores, eh, y otros actores sociales. Eh, tenemos en este país que acostumbrarnos y cambiar esa mirada para aprender a trabajar de esa forma con los principios de la gobernanza multinivel participativa. Eh, que no sea una mera declaración, sino que sea una realidad esa forma de trabajar y que participemos más en los procesos de planificación de las políticas públicas. Es insuficiente nuestro nivel de participación en ese ámbito y en demasiadas ocasiones solamente estamos en la implementación. El, el, esto nos llevará, evidentemente, si trabajamos estos tres elementos que estoy planteando, nos llevará a tener un papel más significativo, como estamos ahora mismo peleando y reivindicando, en lo que serán las estrategias de reconstrucción social y económica después del COVID-19, después de la, de la pandemia. Eh, para avanzar en estos factores de sostenibilidad, ¿qué cosas tenemos que, que cambiar? Yo le llamo, he puesto ahí una figura, la siguiente, eh, Marcelo, he puesto una figura que le llamo que, tenemos que es necesario cerrar el círculo. Tenemos que conformar un círculo y para conformar ese círculo bien conformado, Necesitamos abrir eh, y cambiar eh, ciertas, ciertas miradas. Muchas de ellas han sido planteadas eh, por José Manuel Fresno en su intervención, por lo menos en la parte de la intervención que yo he podido, que he podido escuchar, me he perdido el, el principio. Eh, lo, lo primero es eh, que necesitamos caminar desde una, desde una cultura corporativa a una cultura eh, mucho más colaborativa. Lo decía Fresno y lo comparto absolutamente. Yo en muchas ocasiones, los que me habéis escuchado, digo que tenemos que salir de la... ...de la cultura de la ocultación a la cultura de la cooperación. Hay que dejar de poner la mirada exclusivamente en nuestra entidad... ...para poner la mirada en el conjunto del sector... ...y en el conjunto de las políticas sociales. También lo decía con esa metáfora, Freire, sino en el final... Eh, ...cuidado, que cuidando el fuero se nos puede, eh, podemos perder el vuelo. Eh, por lo tanto, a veces cuidando la defensa de la sostenibilidad... ...de nuestra propia organización... ...lo que estamos perdiendo es la mirada del sector y la mirada de las políticas sociales. Por lo tanto, salir de esa, de esa cultura exclusivamente corporativa de mi entidad para ir a una mirada mucho más colaborativa, a una mirada más de sector y de cooperación con otros actores sociales. Segundo elemento, modificar los factores de legitimización del sector de las causas a los resultados. Eh, también coincide con la aportación de, de, de Fresno en demasiadas eh, ocasiones estamos centrados en, en la importancia de lo que hacemos y que por lo tanto como lo que hacemos es absolutamente significativo somos esenciales eh, cuando realmente lo que nos diferencia no es lo que hacemos porque no nos olvidemos, y lo decía también Fresno que otros pueden hacer lo mismo que nosotros lo que nos va a diferenciar y es donde tenemos que poner la mirada, y esto es lo que va a provocar una sostenibilidad del tercer sector, es el cómo hacemos las cosas. Las metodologías de intervención son la clave para diferenciarnos de otros actores, de otros sectores, con los que vamos a tener un marco de, efectivamente, por un lado de cooperación y por otro lado de competencia. Por lo tanto, eh, pasemos de las causas a los resultados y pongamos más en el foco en los resultados que se obtienen con nuestras metodologías, que son mejores que con otras metodologías de intervención. Eh, y tenemos que introducir, evidentemente, ese, ese, ese cambio también de, de mirada. Caminar desde el rol subsidiario en nuestro marco de colaboración con las Administraciones Públicas, es decir, llegamos donde no llegan las Administraciones Públicas para avanzar hacia un nuevo rol que tiene que ser de complementariedad, de colaboración, de, de, de, de relación de igual a igual. No podemos mantenernos en esta visión y en este rol exclusivo de subsidiariedad y tenemos que cambiar esa mirada si queremos avanzar en la sostenibilidad del tercer sector. Desde luego es necesario fortalecer el proceso de articulación del sector y reforzando nuestras alianzas internas, nuestro marco de colaboración en las plataformas, el sentido de las plataformas, el rol que juega cada una de las entidades dentro de las plataformas, una PTS compleja en donde necesitamos saber claramente cuál es la función de la POI, de la Coordinadora de ONG al Desarrollo, de las POAS, de APN, de las singulares... Eh, hay que articular muy bien el sector, hay que definir muy bien el rol, hay que definir muy bien el marco de, de colaboración y de coordinación entre las estructuras que configuran ese tercer sector. No nos podemos permitir, ni por un minuto, y atenta frente a la sostenibilidad de nuestro trabajo, este discurso público que hemos tenido en estos días pasados entre la cooperación al desarrollo, las entidades medioambientales y la acción social. Esto no nos lo podemos permitir en el tercer sector porque esto sí que atenta directamente sobre nuestra credibilidad, nuestro reconocimiento, nuestra valoración social y lo que nos lleva es a nosotros otros actores que estamos discutiendo o peleándonos por el acceso a los recursos. No nos podemos permitir esa imagen que hemos tenido en estos días eh, pasados ni por, un, ni por un minuto. Otro elemento que nos permitirá cerrar este círculo de la sostenibilidad es reencontrarnos con nuestra misión con nuestros fines, con nuestros objetivos estratégicos. Eh, esa misión, esa visión, no es una retórica que aparece en nuestros planes estratégicos, es esencial. Y tenemos que reencontrarnos con esa visión, con los principios, con los valores que nos son propios. Y además tenemos que transferirlos a la sociedad como a las personas con las que trabajamos y, y, y a las personas que trabajan en nuestras organizaciones, a nivel profesional o a nivel de voluntariado. Por lo tanto, ese reencuentro con la, con, con, con la misión, con los objetivos, eh, me parece absolutamente fundamental para cerrar ese círculo de la sostenibilidad. Tenemos, lo decía anteriormente, que creer más en lo que somos, en lo que hacemos, en el valor de lo que hacemos. Y además tenemos que venderlo mejor, tenemos que trasladarlo mejor a la sociedad, tenemos que comunicarlo mejor. Hay que identificar claramente cuáles son nuestros eh, grupos de interés. Y con esos grupos de interés tenemos que definir unas estrategias de comunicación claras, precisas que pongan en valor lo que somos, lo que hacemos. ¿Y qué sucedería si no existiéramos? No podemos permitir, eh, ni por una vez más, que un periodista en una rueda de prensa, como el otro día cuando presentábamos la campaña en un sector esencial, no nos venga a decir que cuando no haya pobreza no vamos a, no vamos a ser necesarios. Y que, por lo tanto, eh, bueno, eh, eh, si hay un periodista que tiene esa imagen de lo que significa el tercer sector y de la acción social que desarrollamos, es que estamos comunicando mal. No culpabilicemos al periodista. Busquemos, evidentemente, la reflexión interna porque estamos comunicando más a nivel interno entre las organizaciones del tercer sector como, por supuesto, a nivel externo. Eh, yo, y me lo habéis escuchado, los que me conocéis, siempre digo que hacemos una magnífica campaña de, de, de, de, del IRPF, de recaudación del impuesto del IRPF, y magnífica y ahora vamos a hacer una magnífica campaña del impuesto de sociedades pero nunca hemos hecho una campaña de puesta en valor del tercer sector, de lo que somos, de lo que significamos, del rol que representa este tercer sector. Y ahí es donde vamos a tener, evidentemente, ganada uno de los factores esenciales de la, de la sostenibilidad. Y el último elemento de cierre de este círculo ficticio que yo he dibujado aquí, que está roto y que tenemos que unir las piezas para construirlo, este que será la construcción de la sostenibilidad de las organizaciones sociales eh, sería evidentemente ese trabajo desde por, por reforzar esas alianzas. Eh, estamos situados ante grandes retos: la pobreza, la exclusión social, eh, la crisis climática, la crisis migratoria, el racismo, la xenofobia, la discriminación, eh, la violencia de género, etcétera, etcétera. Grandes retos sociales que no podemos afrontar solos los tenemos que afrontar desde un nuevo paradigma de trabajo cooperativo de trabajo en alianza entre distintos actores sociales y esa apuesta por ese objetivo 17 de los ODS que lo que plantea es la solución a los 16 problemas o retos que nos ha planteado anteriormente los objetivos de desarrollo sostenible es la clave construir eh, organizaciones sostenibles eh, a presente y a futuro implica aprender a trabajar en alianza con otros actores, aprender a cooperar Aprender a dialogar, aprender a hacer cosas juntos y salir de esa mirada estereotipada del otro, de las administraciones públicas hacia las ONGs, desde las ONGs hacia las administraciones públicas, desde la empresa a las ONGs, desde las ONGs a la empresa. No, somos aliados en el abordaje de estos grandes retos sociales, porque evidentemente no habrá desarrollo si mantenemos las cifras de pobreza y de exclusión social que tiene nuestro país, que tiene nuestra eh, comunidad autónoma. Estos son los elementos de ese círculo ficticio que tenemos que trabajar las entidades para avanzar en la necesaria sostenibilidad de eh, las organizaciones del tercer sector. Y en la siguiente diapositiva lo que he hecho es plantear un mapa de riesgos para la sostenibilidad del tercer sector. Este mapa de riesgos es, que es eh, eh, una, una aproximación en una pantalla a la cantidad de elementos que tenemos que tener en consideración si queremos avanzar, ...en esa eh, sostenibilidad del tercer sector. Eh, eh, Gemma, ¿me controlas el, el, el tiempo y me vas dando avisos de cuando tengo que callarme? Perfecto, perfecto. Vamos bien. Te quedará un cuarto de hora. Perfecto, perfecto. Me viene muy bien. Eh, he dividido, y lo vamos a dejar ahí hasta ahora en los factores económicos... ...yo he dividido el mapa de riesgos. Mapa de riesgos que requiere que cada organización de las que estamos aquí presentes, que compone la estructura de EAPN en, en, en la Comunidad Valenciana, tiene que sentarse y hacer un análisis de su mapa de riesgos. Tiene que hacer un análisis de su mapa de riesgos como entidad, como lo tenemos que hacer como estructura del tercer sector, como EAPN Comunidad Valenciana, como, como plataforma del tercer sector, como red que articula ese tercer sector. Lo tenemos que hacer también. ¿vale? Y a partir de ese mapa de riesgos tenemos que aportar eh, sí, un, un análisis de nuestras fortalezas para abordar esos riesgos y de nuestras debilidades para abordar esos riesgos. Para, a continuación, definir cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar como organización en cada uno de estos ámbitos, como entidad y como estructura del sector, para que realmente podamos abordar los factores y los riesgos que están afectando a nuestra sostenibilidad presente y futura. Yo los he dividido, en, por un lado, como digo, en los factores económicos, y ahí hay dos, dos, dos líneas. Por un lado, lo que está afectando, y lo hemos dicho a lo largo de la mañana, a la, finan a la, a la justificación. Los mecanismos de justificación de la acción social que desarrollamos las organizaciones del tercer de sector, basada fundamentalmente en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, eh, eh, nos están asfixiando con absoluta claridad. Nos están asfixiando con absoluta claridad. Necesitamos analizarlos eh, y hacer una incidencia política fuerte. Para que, evidentemente, consigamos que determinado gasto, que en este momento es esencial, porque en algunos casos es cumplimiento legal, sin embargo, luego no es gasto elegible en determinadas líneas de financiación. Y esto hace insostenible, evidentemente, el, el funcionamiento de nuestras organizaciones, el funcionamiento del conjunto del tercer sector. Por lo tanto, necesitamos modificar esos criterios de justificación y tenemos que hacer una incidencia política fuerte, en el ámbito de cuando surgen las bases reguladoras de una determinada convocatoria. En ese momento, y no posteriormente, es cuando las estructuras del sector tenemos que estar analizando esas bases esa base reguladoras para hacer propuestas de modificación que nos permitan que determinados gastos que se consideran no elegibles eh, lo sean porque atentan directamente contra la sostenibilidad de las organizaciones. No es posible que siga habiendo y lo siga habiendo subvenciones en donde un criterio de valoración, es la aportación de fondos propios. Si evidentemente estamos trabajando en el desarrollo de servicios públicos, que son responsabilidad pública, no podemos estar cofinanciando desde las entidades del tercer sector esa política eh, pública, esos servicios eh, esenciales que tiene que garantizar el Estado, que tienen que garantizar las administraciones públicas. Sin embargo, son muchas las líneas todavía de subvenciones que valoran la cofinanciación por parte de las entidades sociales. Inaudito. Y por supuesto... Eh, hay que, y hemos hecho un análisis en el estudio que, que tenéis, eh, lo hicimos en, en EAPN y luego lo, hemos, lo estamos ahora recogiendo en este grupo de sostenibilidad, hemos hecho un análisis pormenorizado de cuáles son los, eh, los, los, los criterios de justificación que son inadmisibles y cuáles son nuestras propuestas de mejora y evidentemente en esa línea lo avanzaba también José bueno, hay que, hay que hay que caminar por los sistemas de costes simplificados y evidentemente, por cuando, cuando justificamos con informe auditor, no puede ser que nos pidan un informe auditor y a la vez nos estén pidiendo todo, eh, toda la facturación vinculada a esa subvención. Y no puede ser que en programas que se financian al abrigo de los fondos estructurales, como pueden ser todas las convocatorias de subvenciones de la comunidad valenciana, que vienen financiadas por el POISES, por el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social al abrigo del Fondo Social Europeo, no puede ser que ahí que se reconoce el sistema de costes simplificados por la Unión Europea los interventores y las interventoras en España se nieguen a aplicar este sistema de costes simplificados. Esto requiere evidentemente de una incidencia eh, política pero también de una argumentación técnica muy bien elaborada. Por lo tanto nuestras redes, nuestras estructuras tienen que tener un buen asesoramiento técnico a nivel jurídico, a nivel fiscal, a nivel económico y ahí tenemos que invertir porque tener buenos asesores a nivel fiscal, a nivel económico o a nivel jurídico nos va a a mejorar nuestra capacidad de incidencia política y de poder mejorar los factores de, de, de, que afectan a la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Uno de ellos, las, las justificaciones, eh, que son efectivamente inauditas. Y, sin embargo, algunas organizaciones, ya estamos aplicando sistemas de costes simplificados, cuando somos una organización que gestiona directamente como beneficiario final fondos del POISES, como es el caso del Secretariado Gitano, como es el caso de la ONCE, o como es el caso de Cruz Roja, o como es el caso de Cepaín, ya aplicamos sistemas de costes simplificados. Ahí sí se puede. El fondo y la procedencia del fondo es la misma. ¿Por qué se puede en ese ámbito y no se puede en las subvenciones en la comunidad valenciana que también se están financiando con cargo al POISEC, con cargo al Fondo Social Europeo, cuando el, los reglamentos del Fondo Social Europeo no solamente lo permiten, sino que lo impulsan y lo recomiendan. Ahí tenemos un trabajo importantísimo que hacer en el ámbito de la incidencia política. Dentro de los factores económicos están los instrumentos de financiación. Y en los instrumentos de financiación, no voy a profundizar, lo ha hecho magníficamente Fresno, pero evidentemente dentro de los mecanismos, de los instrumentos que nos ofrece en este momento nuestro marco legislativo para tener instrumentos de financiación de las políticas sociales que desarrollamos, las entidades del tercer sector en cooperación con la colaboración o complementariedad con las administraciones públicas, eh, que van desde las subvenciones en régimen de, de, de libre competencia, las subvenciones directas, los convenios, los conciertos sociales, la contratación pública, la contratación pública socialmente responsable. Eh, básicamente, seguimos todavía en este país y en nuestro conjunto de comunidades autónomas en un modelo de financiación basado eh, esencialmente en la subvención en la subvención en régimen de concurrencia competitiva. Evidentemente, también ahí necesitamos una incidencia política fuerte de, de las estructuras del sector para caminar desde la subvención hacia el concierto social como, como herramienta eh, mucho más sólida para determinados, para determinados servicios. Pero comparto el planteamiento de Fresno, no son excluyentes. Cada mecanismo es adecuado para una determinada función no se excluye. Las subvenciones tienen que existir, como tienen que existir los convenios, como tienen que existir los conciertos, como tienen que existir los contratos. Dependerá de la tipología de servicio. Y las entidades tenemos que participar de todos los instrumentos. Nos equivocamos. Cuando nuestras fuentes de financiación están demasiado centradas exclusivamente en subvenciones, en subvenciones públicas y en la estructura presupuestaria de nuestros ingresos, eh, ese porcentaje es demasiado elevado. Evidentemente, ...atenta contra la sostenibilidad de nuestras organizaciones y de nuestro sector. Ahí tendremos que hacer un esfuerzo por la diversificación de fuentes de financiación, por el desarrollo de la concertación social, por el desarrollo de la contratación pública socialmente responsable y esto se va a hacer, evidentemente, mejorando nuestra capacidad de incidencia, de incidencia política. Y tenemos también que avanzar en la línea de financiación privada eh, desde la responsabilidad social de las empresas, porque no puede haber a presente y a futuro una empresa que no esté vinculada con los retos sociales del territorio donde se ubica. Y, por lo tanto, no tengamos miedo a buscar también financiación privada, eh, que permita la financiación de nuestra acción social, como también, evidentemente, la financiación propia, fruto de los donantes, de los socios, de los colaboradores, que también tendremos que, que buscar, como la financiación que provenga de iniciativas, ...de iniciativas económicas impulsadas por las propias organizaciones, de iniciativas empresariales de economía social, de empresas de inserción, etcétera, que podamos ir generando eh, evidentemente determinadas pulpalías que se destinan al objeto social de nuestras organizaciones. Por lo tanto, ese puzzle de instrumentos de financiación es el que nos tiene que dar la sostenibilidad. Organizaciones que dependan en un porcentaje demasiado elevado exclusivamente de la subvención y de la subvención pública... Evidentemente, eh, tienen un riesgo de sostenibilidad presente y futura. El, el... Juan Antonio, ¿Sí? ¿Sí? cinco, minutos. Vale, Siente, cinco como minutos. mucho. Bien, vale. Eh, eh, esto queda para mucho. El segundo gran elemento bloque, yo lo he planteado como... Eh, hasta ahora no hemos centrado demasiado en la mirada a estos factores económicos y hemos profundizado mucho y tenemos documentos elaborados que analizan cada uno de estos riesgos. Perfecto. Menos en el resto que voy a plantear ahora, donde tenemos menos documentos y hemos reflexionado menos y hemos elaborado menos estrategia de incidencia. ¿vale? El segundo bloque yo lo denomino factores sociales y de posicionamiento. Que ¿vale? Es donde, evidentemente, eh, tenemos que poner eh, la, la mirada en, en, ese, en, esa, en esos elementos que yo planteaba anteriormente, de, de revisar nuestra base social, nuestra credibilidad, nuestro reconocimiento... Eh, ¿Qué piensan de nosotros nuestro grupo de interés? Hay que identificar nuestro grupo de interés. Eh, tenemos que tener ese mapa de grupos de interés, esa matriz eh, de, de materialidad, esa matriz de materialidad que nos identifica nuestro grupo de interés y definimos nuestras estrategias de comunicación con esos grupos de interés. Tenemos que saber qué piensan de nosotros, eh, nuestros colaboradores, nuestras, las personas con las que trabajamos, nuestros beneficiarios, eh, nuestros proveedores, eh, los medios de comunicación… Las organizaciones sociales con las que trabajamos en el territorio, eh, las empresas, las administraciones públicas, los medios de comunicación. Cuando identificamos nuestro grupo de interés, después tenemos que tener nuestras estrategias de comunicación con ellos. Y evidentemente tenemos que saber qué piensan de nosotros, cómo nos ven, cómo nos valoran, qué cambios tenemos que introducir. Estos son factores de posicionamiento y factores sociales que tenemos que tener muy en consideración y que van a afectar claramente a la sostenibilidad ...de eh, nuestras organizaciones y del tercer y del, y del, del sector. Eh, yo ahí planteo toda una serie de elementos... ...que hay que, que, hay que trabajar y que hay que tener en, en, en consideración... Eh, ...dentro de lo que son nuestras propias políticas de responsabilidad social. Eh, en demasiadas ocasiones en nuestras organizaciones... ...pensamos que ya somos socialmente responsables... ...en base a la causa, al por qué existimos y a nuestros objetivos... Pero la, la responsabilidad social de nuestras organizaciones no puede ser solo declarativa, también tiene que ser propositiva y además tiene que acreditarse con políticas claras. No podemos decir que somos socialmente responsables por nuestros objetivos y luego tener una política de recursos humanos en donde no trabajamos los temas de conciliación, los temas de igualdad o eh, estamos eh, no cuidando a nuestras plantillas o no cuidando eh, cómo trabajamos eh, con el voluntariado, con nuestros planes de voluntariado. Cuidado con esto, porque puede haber una contradicción entre el discurso y la praxis Por lo tanto, eh, la, la responsabilidad social no es una declaración, se demuestra con políticas concretas. Y esas políticas concretas, en lo que es la responsabilidad social interna, la tenemos que verificar. Y esto nos da... Eh, son factores sociales y de posicionamiento que nos da credibilidad. Eh, y ahí, desde de, de pequeñas cosas, no podemos decir, que somos socialmente responsables, pero en nuestras instalaciones, en nuestros centros, no tenemos un sistema de, de, de reciclaje, por ejemplo. Y no estamos cuidando adecuadamente el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental. Bueno, son toda una serie de elementos que afectan también a la sostenibilidad de las organizaciones que tenemos que cuidar. Tercer elemento, los factores técnicos, estratégicos y organizativos. Es, es, es fundamental, porque como digo, eh, lo, el elemento fundamental no es lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y siempre tenemos que tener una mirada puesta a la innovación social, a otras formas de hacer las cosas, a, a identificar las mejores prácticas en determinadas, en determinadas líneas de actuación, a transferirlas hacia otras organizaciones, hacia las políticas eh, estables. Eh, tenemos que tener siempre esa mirada sobre la innovación social, sobre la innovación tecnológica, eh, la transformación digital de nuestras organizaciones, la que ha venido para quedarse tenemos que evidentemente tener una estrategia de digitalización y de transformación digital de nuestras entidades. Tenemos que tener esa mirada hacia la innovación eh, social, hacia la innovación tecnológica. Tenemos que tener esa mirada hacia otras formas de, de enfocar el, la acción social, el trabajo más de base territorial y menos sectorial. No podemos seguir trabajando exclusivamente la acción social de manera fragmentada por sectores de población, sino tener una dimensión comunitaria de la acción social de base territorial, donde trabajemos con toda la comunidad, con todas las personas que habitan un determinado territorio. Y esto no quita la especialización de las entidades en, en, en materia de discapacidad, en materia de minorías étnicas, en materia de inmigración, eh, eh, en materia de refugio, en materia de jóvenes, de mujeres. No, no elimina la especialización. Pero no se puede trabajar exclusivamente con un sector de población. Tenemos que trabajar con una mirada territorial, con una mirada comunitaria. Eh, con una mirada mucho más holística. Y esto, evidentemente, es, implica hablar de factores técnicos, estratégicos, organizativos, que en la medida que cuidemos estos factores, estamos también garantizando la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Las políticas de calidad, incorporar la cultura de calidad en nuestro funcionamiento, eh, tener certificados nuestros servicios en, en, determin, en determinados sellos de calidad, eh, que puede ir desde la ISO, la FQM o el sello de ONG de calidad impulsado por el Com. el que sea de ellos, pero incorporar la cultura de, de calidad, incorporar la sistematización de lo que hacemos. No puede ser que nuestras prácticas no estén reflexionadas, diseñadas, sistematizadas para que después puedan ser transferibles, validadas y transferibles a las políticas estables en materia de acción social. Estos son factores técnicos, estratégicos, organizativos sobre los que también tenemos que reflexionar y tener una estrategia si queremos hacer sostenibles nuestras organizaciones a presente y a, y a futuro. El cuarto bloque... Ah, Un minuto y acabamos. Termino eh, con tres elementos muy rápidos sin entrar en ellos porque daría... El tercer bloque y que planteo en este mapa de riesgos es los factores vinculados con los recursos humanos y con la gestión de los recursos humanos. En donde evidentemente hay que cuidar en nuestras organizaciones, el clima laboral, la vinculación de los profesionales con la visión, con los valores, con los principios, eh, hay que trabajar la cohesión interna, hay que trabajar la formación, la formación continua, los planes de, de acogida de los profesionales, eh, los planes de acompañamiento, todos estos factores que hablan de, la, de cómo gestionamos nuestros recursos humanos en nuestras organizaciones, cuidado, que también son un elemento esencial de sostenibilidad de nuestras organizaciones y del tercer sector de acción social. El, el, el otro bloque hace mención al cumplimiento legal. No nos olvidemos. Como entidades sociales estamos obligados a cumplir con una serie de legislaciones que no podemos obviar. Y el no cumplimiento de alguna de ellas nos va a llevar a sanciones que hacen evidentemente insostenible a futuro y a presente en nuestra organización. Eh, y a veces no tenemos la formación o la información suficiente es que existe la obligación de ten, de, en la aplicación del Compliance de tener, evidentemente, un mapa de riesgos penales en nuestras organizaciones. Y tenemos que haberlo hecho, y tenemos que tenerlo definido, porque cuando tengamos un problema, eh, cuando tengamos un, un, una incidencia en ese nivel, nos van a pedir nuestra evaluación de riesgos penales. Y si no la tenemos, las sanciones son enormes. Eh, hay un profundo, a veces, una falta de conocimiento en algunas organizaciones más pequeñas de las obligaciones legales que son inherentes a la existencia de una fundación o de una organización y que tenemos que cumplir, la protección de datos, la transparencia, el buen gobierno, el, la, la, lo que es el, el, nuestra, nuestra negociación colectiva, los convenios, eh, los convenios laborales a los que nos, a los que nos vinculamos, pero toda una serie, evidentemente, nuestros código ético, el código de conducta, toda una serie de elementos de obligado cumplimiento, que ante un error en cualquiera de estos elementos, evidentemente atenta por sanción contra el futuro de nuestras organizaciones. Es necesario que las plataformas, las estructuras del sector, den formación en estas materias y asesoramiento y acompañamiento a las entidades del tercer sector. Y por último, y con ello concluyo, los factores, evidentemente, legislativos que eh, afectan a la sostenibilidad del sector y, desde luego, que tienen que ser objeto de nuestra incidencia política permanente, porque en su modificación, en su transformación, en su adaptación, nos jugamos el futuro de este tercer sector. Y ahí estamos hablando evidentemente pues de esa necesaria reforma constitucional que nos lleve a que la acción social sea una competencia compartida en este Estado, en el Estado español, entre comunidades autónomas y el, la Administración General del Estado. No tiene absolutamente ningún sentido el que exista una ley marco de sanidad o una ley marco educativa, pero no tengamos en este país una ley marco de servicios sociales que nos permita... Eh, bueno, tener armonizadas las políticas sociales en el conjunto del Estado y que además se puedan implementar eh, determinados proyectos eh, con carácter pluriautonómico, no solamente con carácter eh, autonómico provincial o local, que es esencial, sino también necesitamos una acción social con eh, posibilidad de intervención con carácter pluriautonómico, que ese marco competencial que tenemos en este momento, que está dibujado, no nos, nos lo posibilita y tenemos ahí las sentencias del Constitucional, o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos están eh, marcando esos límites permanentemente. Tenemos que hacer incidencia política sobre la ley, y transformar la ley de subvenciones, tanto la estatal, que es obsoleta, eh, como las eh, leyes eh, autonómicas, evidentemente ahí tenemos un trabajo de incidencia política a hacer importante, las leyes de última generación de servicios sociales, que en varias comunidades autónomas, lo decía José Manuel, los servicios eh, sociales eh, muchos de los servicios que desarrollamos no, no, no están garantizados por ley, eh, no tienen ese carácter de, de, de, de, de, de universales y es necesario hacer también una incidencia política en esa, en esa materia. Pero también, y no nos olvidemos, la vinculación con las políticas económicas, con las políticas, es decir, la lucha contra la pobreza y la exclusión social se va a construir también desde la legislación en materia educativa, en materia sanitaria, en materia económica, en materia fiscal, en materia de vivienda, en materia urbanística. Por lo tanto, desde este tercer sector tenemos que poner también la mirada en todas estas políticas y hacer una incidencia política en el marco legislativo de estas políticas, porque inciden directamente, directamente evidentemente, en, las, en los servicios sociales y en, en las políticas sociales. A veces nos olvidamos y centramos nuestras incidencias y nuestras estrategias de incidencia en las consejerías que gestionan los, las políticas sociales, los servicios sociales. Si nos olvidamos de Hacienda, nos olvidamos de Economía, nos olvidamos de, de urbanismo, nos olvidamos de Educación, nos olvidamos de Sanidad, y ahí nos estamos, nos estamos equivocando. Por lo tanto, ahí tenemos también un trabajo importantísimo a, a, a realizar. Y, por supuesto, una reforma fiscal por la que tenemos que, que, que tenemos que optar e impulsar, porque probablemente la mejor política social será una buena eh, política fiscal, en donde... Y garanticemos eh, una garantía de ingresos para esta inversión en servicios sociales, en políticas sociales, que son las que nos van a permitir, y ese es el discurso que tenemos que trasladar, mantener un modelo de desarrollo inclusivo eh, a futuro. Con las tasas de pobreza y de exclusión social que trasladar a la ciudadanía y al tejido empresarial, no es posible el desarrollo, no es posible el desarrollo inclusivo, solamente es posible el crecimiento en términos económicos, pero no el desarrollo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por ofrecernos todo este, bueno, pues toda, toda la información que nos has facilitado. Yo creo que muy en relación con la, con la ponencia que también que nos ha ofrecido José Manuel Fresno esta mañana, o sea que no vamos tan desencaminados en el sector. Gracias por ponernos, porque a veces también pues, las entidades eh, y las redes estamos también en el día a día. Yo creo que este el, el poder tener todos los resultados de ese trabajo que venimos haciendo, pues nos hace ver que tenemos que seguir trabajando, seguir colaborando y seguir poniendo también la mirada en estos asuntos y no tanto en la visión tan finalista ni proteccionista algunas veces que de nuestra intervención. Yo sin más, no sé si hay alguna palabra, alguna pregunta. Es que no veo toda la pantalla. A ver. Eh, Gemma, de momento no, en el chat no... No hay ninguna palabra pedida. No sé si alguien a través de su cámara está haciendo gestos, ahora que hemos dejado de... Yo, yo sí tengo una. Bueno, más que una palabra eh, sería como una reflexión. ¿no? Yo para, para... de todo lo que me quedo esta mañana y también Juan Antonio lo ha vuelto a repetir, esta cultura colaborativa de cooperación, ¿no? creo que, que ese debe ser el camino ¿no? en, en una sociedad en la que últimamente somos pues, más individualistas, menos cooperativistas... Y lo retomo con algo que ha dicho Fresno al principio, ¿no? de, de, esa, de ese poder que tenemos las entidades sociales o que deberíamos tener de transformación social. ¿no? Entonces, debemos hacer eh, ese cambio, esa transformación social, cambiar ese paradigma ¿no? de, del individualismo, de, de, de, de ir cada uno a su sector, a su parcela, y creo que, que esa debe ser la clave ¿no? para, para abrir pues, bueno, pues muchas otras cosas más. Esto es muy fácil de decirlo, pero, bueno, pues es bastante, bastante difícil. Esperemos que, que los últimos acontecimientos nos, nos animen a seguir trabajando en esta, en esta visión. No sé, Juan Antonio, tú. Puedes? No, me parece eh, totalmente de acuerdo, Gema. Yo creo que eh, es un momento eh, en donde ningún actor en solitario, como decía anteriormente, va a poder afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Es el momento de las alianzas. Siempre lo ha sido. No es que las alianzas sean una necesidad en este momento, siempre lo ha sido. Solo que en este momento son de, de una relevancia fundamental y ese trabajo por las alianzas, primero internas dentro del sector, donde nos queda camino por recorrer y hay que fortalecer esas alianzas internas. Eh, en, como decía Fresno, no nos importa que en determinados escenarios de un proceso de contratación podamos competir entre nosotras eh, y en otro escenario seamos eh, colaboradores necesarios. No sucede absolutamente nada, pero necesitamos fortalecer esa cooperación interna y necesitamos, evidentemente, favorecer la cooperación externa con otros actores. Desde luego, el primero, y yo soy un gran defensor de ella, es crear vínculos mucho más de cercanía, de proximidad y de, y de estrategia compartida eh, con la economía social. Hemos visto uh -huh. esto en estos días como las estrategias de reconstrucción económica y social que se están dibujando en varias comunidades autónomas, ...se han llamado a los agentes sociales clásicos... ...es decir, volvemos a la vieja gobernanza... ...a la vieja gobernanza, no a la nueva gobernanza... ...se ha llamado a esos agentes sociales clásicos... ...y se han firmado acuerdos de reconstrucción... ...con los agentes sociales, sindicatos, mayoritarios... ...empresas y administración... ...sin contar ni con la economía social... ...ni con el tercer sector de acción social... tanto, estos dos actores tenemos que unirnos... ...sumar fuerzas... Para, evidentemente, eh, tener el papel que nos corresponde en esa nueva gobernanza eh, multinivel que hablábamos al inicio. Y ahí es donde tenemos que ir generando estrategias en la comunidad valenciana, como en el conjunto del Estado, de alianza con esa economía social, con la economía solidaria. No solamente estas CEPES, eh, también tenemos todo el ámbito de la, de la economía solidaria, de los movimientos sociales. Eh, tenemos que aproximarnos al tejido empresarial, a las organizaciones empresariales clásicas, a la COE... ...a las organizaciones empresariales en cada comunidad autónoma... ...tenemos que establecer más diálogo... ...y más espacios de acuerdo con los sindicatos... ...estamos demasiado alejados de los sindicatos... ...y tenemos que cerrar acuerdos con los sindicatos también... Eh, ...por lo tanto es un tiempo de generar alianzas... ...de analizar a nivel de cada organización... ...cómo construimos nuestro mapa de alianzas... ...a nivel de sector, desde cada plataforma... ...desde cada estructura del sector... ...cómo construimos nuestro mapa de alianzas... ...y desde luego... Un, un, una, una nueva forma de hacer las cosas que sería muchísimo más efectiva en el ámbito propio de la acción social y es que dibujemos eh, eh, agrupaciones de actores que en un determinado ámbito territorial, un barrio de intervención, nos sumemos en una agrupación de actores, distintas organizaciones sociales del tercer, del tercer sector, conjuntamente con empresas y administraciones públicas, para trabajar juntos en el diagnóstico de necesidades de ese barrio, en, las, en el plan de intervención, no en una línea fragmentada, vivienda, empleo, no, no, en, en, un, en, un, en, un, en un proceso de intervención mucho más holístico en ese barrio, y lo hagamos juntos en alianzas territoriales eh, uh -huh. de acción comunitaria, eh, en donde cada actor trabaje en lo que es un especialista, pero el conjunto de actores define una estrategia que aborda, aborda el conjunto de necesidades de ese territorio. De esta forma efectivamente de trabajo, de esta manera de trabajar, estaremos poniendo más el foco en los resultados, como decía Fresno anteriormente, y no solamente en las causas. Y que nuestra legitimidad nos la van a dar cuando efectivamente digamos que somos útiles a los grandes retos sociales que tenemos por delante, como poniendo el foco en, en los resultados que obtenemos con nuestra forma de hacer las cosas. Y obtendremos mejores resultados si lo hacemos en alianza con otros actores. En esa dinámica de, de acción comunitaria y de creación de agrupaciones de desarrollo de varios actores que trabajemos juntos en un mismo barrio, en un mismo distrito, en un mismo municipio. Pues sí. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Si, no sé si hay alguna palabra ahora o ya pasamos a, al cierre de la jornada. No no hay. No hay. No sé, Marcelo, si lo, si ha quedado todo claro, todo confuso, porque aunque no haya reflexiones, eh, me preocupa. Yo creo que también ha sido una mañana intensa de... Ha sido la dinámica de toda la mañana. La, ha sido la, tres, la, tres ponencias en la, muy, muy intensas. Es la una de un viernes, es la una de un viernes y lo que nos toca es eh, ir Nos toca clausurar. Vamos a ir, vamos a ir Muchas gracias. La palabra? gracias, Juan Antonio. Y sí, Lola, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan Antonio y Gemma también. Bueno, pues nada, ya para concluir, eh, dar las gracias a todas las personas que habéis, bueno, que habéis estado presentes, o os habéis interesado por estar en este en ese taller, que yo creo que es, ha sido súper interesante. Dar las gracias a Juan Antonio, Gemma, José Manuel, Alberto, Sali también, a Carlos, a todas las personas que han, que han intervenido. Y simplemente, pues, a modo de resumen, porque, bueno, bueno y también a Nuria, por pues, pues, a que y hecho con esta ahí para que... Pues, y, bueno, hemos cogido unas, algunas conclusiones, pero pues, cuando estén bien elaboradas, eh, se se hará llegar, ¿vale? Yo creo que son muy interesantes. Hemos visto oh, la visión desde, bueno, desde la EAPN a nivel estatal y autonómica, pero desde la propia administración, a través del secretario autonómico, a través de un experto externo, externo entre comillas, del TF sector y también a través de Juan Antonio, que nos ha hecho una reflexión desde, desde dentro, ¿no? desde las tripas del TF sector. Y bueno, yo creo que destacaría, pues, eh, a ver, cosas importantes. Como decía Carlos, hablar de la sostenibilidad del TF sector es hablar de la sostenibilidad del sistema público de administración social. Pues complementamos en el ámbito de lo común y no somos subsidiarios y subsidiarias subsidiarias entidades. Yo creo que eso ha quedado, ha quedado muy claro y creo que ese es uno de los mensajes que nosotros a la hora de, pues de hacer incidencia tenemos que, que tener en cuenta. Alberto Ibáñez ha hablado del TF sector como elemento clave, como que el gobierno valenciano sí que tiene el TF sector como un elemento clave y valora mucho esa colaboración público-privada. Además, eh, habla de que Mónica Oltra, vicepresidenta, se comprometió la semana pasada, es verdad, con la plataforma TfSector, de la que también formamos parte, a desarrollar una ley de relaciones institucionales con el gobierno y el defensor sector. Yo creo que eso sería, sería interesante también. Fresno eh, pues afirma que hay que resolver ese, ese equilibrio, ¿no? Pues, perdón, hay que resolver bien ese equilibrio de, de, de doble misión del defensor sector entre la defensa de derechos y prestar servicios. Creo que algunas entidades lo tienen más desarrollado que otras, pero bueno, yo creo que ahí estaría. Y lo que nos diferencia claramente de otros eh, que pueden utilizar, eh, realizar esa prestación de servicios es la vocación transformadora. Bueno, así muy rápidamente, ¿vale? Porque son ya las tantas. Hablaba, yo creo que fundamental la diversificación de fondos, orientación a resultados. Eh, tenemos un, un espacio propio como, como actor en esta, en esta reforma social que emerge como decía no es el subsidiario de la administración pública yo creo que la administración pública aunque en algunas comunidades o a nivel estatal pues todavía no se tenga muy claro se va hacia esa línea eh, creo que es importante bueno destacar que el modelo de relaciones eh, estábamos diciendo que con es, que la administración ha sido obsoleto está siendo, es obsoleto y hay que cambiarlo eh, mayor integración de los ámbitos públicos y privados que también comentaba luego Juan Antonio y sobre todo, pues eh, alianzas operativas, también comentaba Juan Antonio, orientación a los resultados, ya lo decíamos, evidencias, transparencias, cuando presentemos memorias, no hablar solo, como dice José Manuel, bla, bla, bla, todo lo que tenemos, sino realmente qué hemos conseguido y qué resultados tenemos, incluso el tema también poner en valor el tema de presupuesto eh, o gasto de resultados, ¿no? que yo creo que eso también, también es importante. Y luego, como decía Juan Antonio, ha hecho una reflexión, desde dentro, para de alguna manera, pues, hacernos... Eh, de alguna manera, hacernos eh, reflexionar sobre qué tenemos, qué tenemos que, que, eso, que que mirar, evaluar las entidades. Espera un momentito, que tengo aquí... Bueno, lo más importante, ha hablado sobre todo de que, bueno, también lo comentaba Gema y todos, decíamos la importancia de no andar solos, no andar conjuntos, tener esa, esas alianzas, avanzar en una nueva gobernanza multinivel, creo que es súper importante, eso que ha destacado José Manuel, fundamental. Eh, eh, también hacer muchísima incidencia ahora mismo en los procesos de reconstrucción, si somos eh, bien el diálogo, en los procesos de diálogo civil. Hablaba de lo necesario que es la ley de EF sector, yo también lo decía, a nivel autonómico, y en, a nivel estatal sería el desarrollo de esa ley de EF sector, que es lo que de alguna manera nos puede dar ese posicionamiento como agente social, como, so, como lo son el, los sindicatos y, y los empresarios. Con nosotros desde luego no se negocia, como dice, Manuel, eh, y como dice Juan Antonio, porque justamente no estamos reconocidos como agentes sociales. El, muy interesante la última parte, que es el mapa de riesgos, donde hablaba de, de los instrumentos, de factores económicos, hablaba de factores sociales y de, y de posicionamiento, los factores técnicos y estratégicos, hablaba de los recursos humanos y de los factores vinculados con el tema legal. La sostenibilidad no es solamente económica, como decíamos, sino que es todo esto. La importancia de que exista un marco legal de servicios sociales, también desta lo destaco, la ley de subvenciones también, habría que hacer una revisión de la ley de subvenciones. La reforma fiscal, Nuria, también le preguntaba a José Manuel Fresno el tema de la fiscalidad justa, muy importante para la innovación y para la inversión social. Y bueno, yo creo que más o menos con estas pinceladas podemos decir que, bueno, eh, hemos tenido una visión general de lo que es la financiación. Creo que ahora es momento también de que cada entidad y cada, en este caso, la EAPN, haga una reflexión. Que nosotros teníamos un documento, que lo he dicho en la primera... En mi introducción hicimos un documento en el 2018, se hizo a nivel estatal de APN y luego a nivel autonómico también lo hicimos y e hicimos una, un estudio de la situación de, de cómo se estaba financiando el DF sector desde la propia administración autonómica y vimos pues, pues efectivamente que estaba obsoleto, que no respondía a necesidades, que los plazos eran vamos inviables, que hacía poner en riesgo el, el propio DF sector y bueno eso sigue más o menos igual. Es verdad que, se, que la acción concertada eh, se ha puesto en marcha en algunos, en, con algunos grupos y algunos servicios que se van a ampliar y yo creo que eso es un mecanismo importante y por el que hemos luchado mucho desde, desde, desde la EAPN, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y bueno, y esperemos eh, seguir haciendo incidencias de APN a nivel autonómico y a nivel estatal, por supuesto. Y muchas gracias a todos y a todas.